Como ha pasado el tiempo Y los recuerdos cuando me inicié En este jale desde muy plebe No fue por suerte que siga de pie Ya andamos bien como ya lo ven Montado en la Mercedes-Benz Los roles caro y prendas caras No fue por suerte que todo va bien